Hola, me llamo Oscar. Tengo 31 años. Y a veces tengo la sensación de que todo va muy rápido. Demasiado rápido. Bueno, me voy que tengo prisa. Pero si no has llenando nada. Están abajo esperándome. Llévate unas galletas. No me quieras Llegaré tarde. Toma Oscar. Come. Entonces, cuando atraviesan los aviones Come. En esta zona, eh, las Qué los insistir. Características bien... Pero está complicado, ven tus tíos a comer, Además, veces, tenemos... y tenemos que ir a comprar también, que Porque a que lo siento, de no podemos ir. Mi hermana puede pasar de mis padres, pero yo tengo que ir a una comida, Jódete. y eso que soy mucho mayor que y ella. El que a... ¿Y, ¿Y quién es Luisa? ¿Una niña que te hace tilín? Bueno, ya que ha salido el tema, creo que ha llegado el momento de decirlo. ¡Uy! ¡Mea, mira, mira! mira qué dicen en la tele? Venga, va, Oscar, vámonos, que se nos hace tarde, va. Pero si todavía masa, quedan un cuarto de hora para salir, que, por tanto, no huyas. ¡Oparte! La... ¿Y esto es porque me miran tanto? ¿Será mi sex appeal, mi atractivo, mi encanto? No, si en realidad, ya sé que estoy buenísimo. que les hará pensar que necesito su misericordia y condolencia. Seguro que sus vidas son perfectas para jugar a la mía. ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué tal! Ay, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya trabajas mucho, ¿eh? ¿Qué tal, ¡Ay, ¡Qué guapo que estás! ¡Qué guapo! Míralo. Y esta tía que se piensa, ¿que soy tonto o qué? ¿Que tengo 31 años? ¿Que no soy un niño? ¿Qué tal lo lleváis? Qué duro tiene que ser cada día vivir lo que os ha tocado vivir. Yo no sé qué? si puedo Lo que tiene que ser duro es, es, es aguantarte de cada una día. Una Me eso, compadezco eso, de tu marido. Ay, mira, hay cosas. Hola, estoy aquí, es que estáis hablando de, días, de mí en mis narices. Vaya, que... no sabía que tenía el superpoder es que... de la invisibilidad. <risa> Gracias, Oscar, ¿qué tal el fin de semana? Mm. Muy bien. Mm. Recuerda que tienes. La ¡Ey! De que acabo de llegar. Déjame respirar, hombre. Respeta mi tiempo. Mm. De acuerdo. Mm. Venga. Una de cada 500 personas tenemos parálisis cerebral en España, es decir, unas 120.000 personas puede que se sientan identificadas en alguna parte con lo que os he enseñado la normalidad de la discapacidad. ¿Crees que puede cambiarse? ¿Y tu vida es así de normal?